Seguimos en este contacto diario en el día de hoy, que es la antesala del fin de semana, viernes 23 de octubre del año 2020. Como decíamos antes de ir a la pausa, que hoy vamos a tener, como siempre, los viernes un programa live. Pero qué manera más especial de tener un programa, hacer un programa live, como decimos nosotros, ya en la antesala del fin de semana. Ahí tenemos una nutrida comisión que nos visita del Patronato contra el Cáncer de aquí de San Francisco de Macorís, y Con motivo de eh, ser el mes de la prevención del cáncer de mamas Vamos a hablar un poquito sobre el patronato contra el cáncer Lo que hacen sus actividades Además la importancia y el privilegio que tenemos nosotros De tener un patronato que funciona como el nuestro Así que está con nosotros María José, Paola Ureña y Wendy García Así que saludamos y le damos la bienvenida por primera vez, verdad, no solamente en televisión, sino con nosotros, a María José Salud. Y bienvenida a Contacto Diario. Buenos días, muchas gracias por recibirnos primero, y queremos decirle quiénes somos, porque nosotros somos una organización no gubernamental, sin fines de lucro, para ayudar a pacientes oncológicos pobres, sobre todo los pobres, porque son los que más necesitan, entonces, Nuestras fuentes de ingresos son nuestras actividades. Este año no tuvimos ninguna, lamentablemente, por el COVID. Generalmente, tenemos tarde de té, día en la calle, eh, la caminata, que es la que más produce, donaciones, membresía, que pueden venir a, después, Paula le hablará de eso. Y también tenemos nuestro centro asistencial, que es nuestra fortaleza, nuestro pilar porque ahí es donde damos nuestros servicios y Wendy le explicará todos los servicios que tenemos la, lamentablemente María José todas esas actividades que, te, que son propias de que el patronato pues, puede la verdad realizar para seguir brindando ese servicio a esa eh, clase que tanto lo necesita pues este año producto de la pandemia no se pudieron hacer no pero Dios qué. provee y sabemos que ya en el futuro volveremos por lo menos intentar volver a la normalidad y que esas actividades vuelvan, se vuelvan a realizar exacto eh, quiero darle unos pequeños datos para que sepan más o menos lo que hacemos, y lo que hemos hecho y lo que hemos logrado. Primero quiero que sepan, la, el reconocimiento nuestro llegó hasta nivel internacional. En el 2017 vino una comisión de eh, Cancer Society of America. Nos donaron, nos visitaron, no sé cómo llegaron donde nosotros, pero habían oído hablar de nosotros. Se sorprendieron de nuestra institución. Y nos regalaron medicamentos. En diciembre del 2018, mandaron una auditora para revisar cómo lo habíamos hecho. Y tuvimos, yo creo que un A, como dicen ellos, porque en el 2019 nos mandaron un contenedor lleno de donaciones. No solamente para, para el cáncer, sino para muchas otras eh, instituciones que nosotros nos encargamos de distribuir. O sea, para que sepan más o menos... La, nuestra calidad y nuestro... está reconocido internacionalmente, gracias a Dios. Aquí nosotros lo que hacemos es ayudar a través de trabajo social, hacemos la evaluación socioeconómica de nuestros pacientes. Actualmente tenemos 377 pacientes de cáncer y lo, nuestros empleados lo reciben. Todos los pacientes tienen que pasar por trabajo 376 social. ¿376 pacientes registrados? Registrados, eh, que están viéndose ahora actualmente en el patronato okay. con cáncer. En diferentes estados de su enfermedad, claro está, pero son 377. Entonces, el trabajo social lo evalúa en caso de necesitar ayuda, dependiendo de su eh, nivel socioeconómico, se ayuda. Eh, generalmente el 100% se le da solamente a los pobres, pobres, pobres, porque tenemos que repartir entre todo el mundo. Y como ustedes saben, eh, a veces las donaciones nos, no nos llegan. Nosotros recibimos también del Estado, en estos momentos con el cambio de, de gobierno, eh, no lo hemos recibido, pero tenemos una ayuda mensual, que gracias a Dios nos llega, y tenemos que dar rendimiento todos los meses tiene que mandar eh, todo detallado de lo que hacemos, ¿verdad? La otra cosa que tenemos también es que gracias a las ARS, nosotros nos programamos y tratamos de ver cuándo es que el paciente va a terminar con su seguro, para saber que nosotros en ese momento vamos a tener que entrar. Y estamos también tratando a pacientes, porque el cáncer es para gente pobre, eh, ayudamos a ellos, pero a veces hay otras personas que también han tenido muchos gastos y pueden venir donde nosotros. Los, nosotros los ayudamos no solamente económicamente, lo ayudamos con contactos eh, interinstitución para que puedan recibir su cita o su tratamiento más rápido. Las, eh, las cosas que nosotros no podemos dar, por ejemplo, radioterapia, tenemos unos acuerdos con Santiago, con diferentes instituciones, y mandamos a nuestros pacientes allá y nosotros les pagamos el transporte. Las cirugías mayores, nosotros lamentablemente tenemos un quirófano muy bueno, pero no tenemos las camas porque somos todavía pequeños. Y nosotros tenemos también acuerdos con el patronato Sibaeño en Santiago y con el Heriberto Peter para que nuestros pacientes pobres no tengan que pagar nada en el momento de la cirugía y nosotros ahí también le pagamos el transporte al paciente y a un acompañante, o sea que tenemos diferentes maneras de ayudar. Muy bien, eh, buen... hay una, un momento, hay una, hay una cosa que es importante que se sepa, porque muchas veces el, el, el, las instituciones piensan que porque un paciente tenga eh, seguro ya pertenece a un estatus a una élite diferente al que no tiene el seguro en cuanto a su posesión eh, real en su casa, hay personas que tienen seguro, pero son pobres, pobres, pobres que, que no tienen que comprar una aspirina. Qué bueno que bueno que se aclaró eso, que, aunque, que hay momentos que su seguro, recuerden que desgraciadamente es un flagelo que tenemos nosotros en nuestra sociedad como médicos, que los seguros ponen un tope de gasto y de ahí en adelante no no ceden en cuanto a gasto de a ese paciente y lo dejan, abandonan a su suerte. Es una realidad dominicana. Entonces, Qué bueno que se aclare que ese, ese paciente puede ir a buscar ayuda al, al patronato eh, como, como gente que no tiene, aunque tenga seguro, no tiene con qué comprar los medicamentos. Así es. Wendy es la persona que maneja verdad los la seguros. parte de los seguros. Sí. Eh, cuéntanos, sí. descríbanos un poquito, Wendy, cómo se maneja esa parte, porque como muy bien plantea Sergio Romero, es una, algo terrible porque un cáncer eh, y más en las condiciones que vivimos nosotros ¿Cómo maneja el patronato ya esa parte del seguro? Buenos días El patronato le da seguimiento constante a los pacientes a través del Departamento de Facturación y Seguro ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros tenemos todos los registros de los pacientes al momento del paciente con iniciar su tratamiento nosotros vamos calculando cada peso que se, que se lleva a cada quimioterapia ¿Con qué finalidad? con la finalidad de que cuando el paciente llegue al millón de pesos, nosotros le informamos al patronato y el patronato se encarga de entrar, o sea, de que el tratamiento no se le pare al paciente, porque tenemos que saber que en el tratamiento de cáncer debemos de ser oportunos. Si un ciclo de quimioterapia se le corta, o sea, se interrumpe, el paciente puede ser que vaya en retroceso. Entonces, por eso le informamos a tiempo al patronato, el patronato hace la gestión del lugar, además de que también le hacemos comunicaciones a los pacientes, se envían a instituciones públicas y se le gestiona de una forma que el paciente continúe su ciclo. Muy bien. Eh, Paola, que es la encargada de, de, de captación, ¿verdad? ¿En, sí. ¿En qué consiste esa parte? Bueno, el departamento de captación es donde llegan las eh, las colaboraciones que nos hacen estas son a través de los miembros son a través de las actividades y de artículos que promocionamos en este mes de octubre estamos vendiendo estos llaveros que ven acá okay. muy bonito muy, me deja uno, voy a comprar uno para <risa> claro. regalar a la Maribel que esta mañana me dijo eh, tengo una llave sin llavero es muy oportuno también tenemos los que son estos bolígrafos, tenemos estos pin, estas pulseritas y estas mascarillas. Todos estos artículos por el mes de octubre y en lo que quede de año, mientras tengamos en inventario, eh, lo pueden comprar. Tenemos puntos de venta, los cuales son la agencia de viajes FELI, In Accessory, Yoma Supermercado Centro, también lo tenemos en Farmacia Manantial, en la Farmacia Supermercado El Manantial y en el Oncológico. También todas las personas que deseen ser miembro de lo que es el patronato, eh, pueden hacerlo contactándose al teléfono 809-588-2128 en la extensión 1107 una vez que usted es miembro, usted se compromete a participar en lo que son las actividades que tenemos en el patronato. También se hace una colaboración anual. Hay quienes lo pueden hacer mensual también. Y todas las personas en general pueden también hacer su colaboración para que nos ayuden a nosotros poder seguir ofreciendo servicios a las personas más, más necesitadas de la región nordeste y todos los que desean pueden pasar por allá por la institución y los esperamos con los brazos abiertos. Muy bien, Paola, no solamente a la encargada María José de captación, sino también la, la modelo, ¿verdad? que y ah, Todos los, los productos que están, así que ya Paola eh, mencionó dónde están los puntos de venta para usted adquirir el pin, el lapicero, el llavero, la mascarilla, es eh, muy bonita, así que ya usted lo sabe, colabore con el patronato contra el cáncer. María José, estamos en octubre, eh, donde el patronato trabaja in, eh, eh, intentando, ¿verdad?, prevenir el cáncer de mama. Eh, ¿Qué ha estado haciendo el patronato en este mes de octubre eh, referente a esta situación? Todos los sábados hay eh, actividades médicas, una jornada médica, hay ginecología, siempre está, urología, gastroenterología. Todos eso, esos sábados en la mañana, eh, nosotros, por ejemplo, el, la semana pasada, eh, llevamos a los jóvenes de Hogares CREA para que se hagan, su, fueran a hacerse su chequeo de urología. Llamamos también a la Asociación de Ganaderos y de Copenor para que sus empleados fueran también para urología. Eh, también nos hemos comunicado en otras ocasiones eh, y ahora también tratamos con los camioneros, porque todo no es solamente eh, hoy, es este mes de la mama, pero aprovechamos para hacer también el. Lo General, dos, sí, sí, porque mire, le voy a dar un dato para que se, de, se den cuenta. El cáncer más en nuestra institución, ¿verdad? El primer cáncer es el de mama. Tenemos 320 casos. ¿El de, de, de, de mama? Mama, de mama. ¿Registrado aquí en el patronato? En el patronato. Eh, eso es en, en el 2019. Eso es, eh, perdón. Do, eso datos es, del 2019. Okay, okay, pero eso es en la zona. ¿o es viene, viene de Samaná, viene de Sánchez, viene la región, de la, la región, región nordeste, porque okay. so, no, nosotros okay. somos del nordeste. Perfecto. Okay. De próstata, el segundo, con más incidencia, de, con 132. Y después, Service con 34. ¿Verdad? Entonces, nosotros, el año pasado, en el 2019. Eh, ayudamos con cuatro millones doscientos cincuenta y mil ciento cincuenta pesos a esos pacientes nuestros. Y para que tengan una idea de cuántos pacientes pasan, no, no de cáncer, todo, porque los servicios que nosotros ofrecemos también, en nuestra forma de captación también, porque le a, damos servicios a, generales a todo, de medicina, tenemos todos los servicios y Wendy se lo va a decir. Nosotros en el 2019 entre medicamento y todo, nosotros tuvimos 625.744 actividades, o sea, todos son pacientes, consultas, todo lo que se hace allá. O sea, tenemos un volumen de pacientes muy grande y eso es lo que nos ayuda a poder Hacer eso, porque Wendy se lo va a explicar ahorita con okay. el copago. Sí, finalmente, Wendy, los lo servicios que acaba de mencionar la eh, María José. De acuerdo, ¿qué hacemos nosotros en el Patronato contra el cáncer? Nosotros brindamos servicios de consultas especializadas, donde tenemos consulta de oncología clínica, ginecología oncológica, cirugía oncológica, urología, gastroenterología, medicina familiar, medicina interna, hematología y endocrinología. Además de que tenemos el área de imágenes médicas, donde ofrecemos servicio de sonografía, mamografía, rayos X, ecocardiograma y tomografía. Todo tipo de sonografía, tomografía. No tenemos eh, servicio excluido. Además, tenemos la unidad de quirófano, donde se hacen las biopsias y se toman, o sea, se hacen las estipaciones de tumores. Tenemos la unidad de gastroenterología que se hacen colon Muy buena, muy buena. y endoscopia. Muy buena. Sí, claro. Están así que yo mis pacientes que no le cubre que no le cubre el seguro allá cuando van a mi consultorio, yo lo envío allá a todo, hacerle su analítica, hacerle sus imágenes y hacerle su endoscopia, aunque me traigan el resultado y yo confío plenamente en ese servicio. Muy bueno. Excelente. Así es. Así como también tenemos el área de laboratorio clínico, donde hacemos todo tipo de, o sea, tomamos todo tipo de muestras y se procesan. Eh, también tenemos el área de anatomía patológica, que no solo se procesa en la muestra interna, sino también la muestra externa. También se procesan citología y las inmunohistoquímicas. Cabe destacar que a los pacientes que tienen seguro privado no se les cobra copago. El patronato exonera el copago de los pacientes. Como todos sabemos, el seguro cubre en todos los servicios ambulatorios un 80% y el paciente tiene que pagar un 20%. Ese 20% lo asume el patronato. Además de la ayuda que se dan en los pacientes de quimioterapia que utilizan medicamentos sumamente costosos, y el patronato le hace su evaluación socioeconómica y le da su ayuda de acuerdo al, al, o sea, de acuerdo a su evaluación eh, podemos decir que en el 2019 tenemos exonerado tanto de alto costo como de copago más de 6 millones o sea que se está haciendo una bonita gestión y le decimos a nuestra sociedad que pueden ir, tienen las puertas abiertas para ir al centro a ver, a verlo, a ver los servicios, a darse servicio. Qué bueno. Nosotros pues queremos de verdad eh, reiterar las felicitaciones porque siempre nos hemos identificado con esta labor que eh, históricamente ha venido realizando el patronato contra el cáncer. O sea, tenemos nosotros el privilegio y la bendición de tener un hospital, un centro, como lo tenemos aquí en San Francisco de Macorís. Así que gracias, Wendy, gracias, Paola. ¿Puedo terminar sí? una Hola. sola cosita? Eh, nosotros tenemos programado, tenemos los planes, la construcción del hospital. Claro está, eh, no tenemos todo el dinero, se va a construir por etapas. Entonces, yo le pido a San Francisco que se acuerden de nosotros, que se acerquen, que donen, y que vengan a visitarnos, porque yo creo que si en el de Estados Unidos llegaron donde nosotros, de la nada, los Macorís no pueden llegar donde nosotros y visitarnos y saber y darse cuenta que nuestro centro cuenta con los mejores médicos de San Francisco, los equipos, los últimos equipos. Ahora mismo acabamos de recibir un sonógrafo 3D. Eh, tenemos También eso es parte de lo que hace el patronato, comprar equipos de última generación. Y... Eh, y le puedo asegurar que los servicios, como dice sus, no sé doctor cómo, Romero. el doctor Romero, son de, de alta calidad. ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes, María José, Wendy y Paola, por estar con nosotros en el día de hoy, viernes, aquí en Contacto Diario. Seguirle deseando todo lo mejor del mundo para que sigan realizando esa ardua labor que a través del patronato contra el cáncer han realizado, gracias por estar con nosotros el año que viene cáncer. volvemos Así. y a ustedes decirle que se mantengan ahí porque <risa> y eso Víctor, Víctor, que ella estaba asustada, se la podemos sí, contratar es la, que es la primera vez, la primera sí. vez que hace en televisión, Paola, Wendy y María José sí. que, que me decía eh, que María Cela Álvarez está viendo el programa para que sí. se la ayude. <risa>